¿Qué tal? Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información. Estos son nuestros titulares. Se está reportando que el ejército de la federación ha realizado el ataque más masivo desde el inicio de la invasión u operación militar especial en Ucrania. Fuerzas AFU responden con arremetidas con artillería aérea en provincia rusa de Belgorod. Estas fueron las últimas declaraciones que entregó el presidente de Ucrania previo a lo que es el día de la victoria en Rusia y que se celebró también el 8 de mayo, pero en Ucrania. Todo el viejo mal que la Rusia moderna está trayendo de vuelta será derrotado tal y como fue derrotado el nazismo. En oposición a nuestros ideales, este enemigo ha vuelto a poner sus miras. La presión y la anexión, la ocupación y la deportación, el asesinato en masa y la tortura, bombardeando ciudades y quemando pueblos. Nuestra victoria será la respuesta a todo esto. El jefe de inteligencia militar de la SAFUR realiza fuerte declaración contra los rusos y las reacciones no se hicieron esperar desde Moscú. Se extreman las medidas de protección para la celebración del Día de la Victoria en Rusia. Ucrania decide cambiar la fecha de la celebración del Día de la Victoria para el 8 de mayo y el 9 de mayo propuso celebrar el Día de Europa. China envía advertencia a la Unión Europea de responder recíprocamente en el caso de imposición de nuevas sanciones a empresas chinas por comerciar productos con su país el diplomático llamó a bruselas a no seguir un camino equivocado y aseguró que de lo contrario pekín defenderá con firmeza sus derechos e intereses legítimos según el portavoz tales pasos pueden debilitar gravemente las relaciones y la confianza entre la unión europea y china federación advierte que puede suministrar equipos y armas a palestina por el suministro reciente de por parte de Israel para Ucrania. Ucrania confirma el derribo de un poderoso misil Kim Sal ruso en el campo de batallas, según Medio Eslavo. China dice que defiende el nuevo orden mundial. ¿Por qué expertos y analistas dicen que lo que está pasando con la crisis financiera en los Estados Unidos podría conllevar a un colapso económico? Les tengo detalles al respecto. Estas y muchas más informaciones se las tenemos en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. Muchísimas gracias por su audiencia y aquí está el contexto informativo para hoy. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. En las últimas horas, el canciller chino, estamos hablando de King Gan, ha dicho que China y Rusia defenderán el nuevo orden mundial. Según King Gan, los lazos entre dos estados no representan una amenaza para ningún país y no se verán afectadas por la interferencia o instigación de terceros, así lo ha dicho el canciller chino. King Gan, ministro de Asuntos Exteriores de China, que ha expresado en una entrevista con el periódico árabe Ashar al Haswat que Pekín y Moscú defienden el orden mundial y sus relaciones bilaterales, que no están sujetas a las amenazas de ningún país esto dijo el funcionario a lo largo de los años las relaciones entre china y rusia superaron la prueba de la cambiante dinámica internacional la clave es que ambos países encontraron una vía para que los principales países construyan una confianza estratégica y una buena vecindad en una vía de no alineación de no confrontación y de no ataque tercero sostiene agregando que los lazos entre los dos estados no representan ningún para ningún país y no se verán afectados por la interferencia o instigación de terceros el alto diplomático destacó que tanto la potencia china y rusa seguirán avanzando en su asociación estratégica integral de coordinación para la nueva era los dos países según Kingan, and los sistemas internacionales centrados en la ONU el orden internacional sustentado en el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en propósitos y principios de la carta de la ONU en donde defenderán el el verdadero multilateralismo, promoviendo la multipolaridad global y una mayor democracia entre las relaciones internacionales, contribuyendo en justa medida al progreso de la humanidad, detalla el funcionario. Asimismo, el jefe de la diplomacia china asegura que Pekín seguirá colaborando con la comunidad internacional y desempeñando un papel constructivo para la resolución política de la crisis ucraniana. Al mismo tiempo, se opone firmemente a los actos hegemónicos e intimidatorios por parte del norte, salvaguardando resueltamente nuestros derechos de intereses legítimos. Por parte de China subrayó Kingan en las últimas horas a los medios internacionales. Reportan que el ejército ruso realizó ataques masivos contra Ucrania este lunes tras activarse las alarmas antiaéreas en todo el territorio ucraniano. Según los medios eslavos, se tratan de explosiones en varias regiones del país, incluida a Kiev, y se tratan de nueve ataques simultáneos en diferentes partes de Ucrania por medio de drones no tripulados. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, los que se hicieron en la zona donde se estaban almacenando equipos militares donados por Occidente para la SAFU. Resultado de ellos, se desprendió fuego que, según los medios ucranianos, ya ha sido controlado. Según los expertos militares, este ha sido el ataque más masivo que ha realizado la Federación desde el inicio de la operación militar especial, o por lo menos, así lo ha dicho el alcalde de Kiev recientemente respecto a esta situación. Han sido ataques muy intensos en donde las fuerzas rusas han utilizado misiles de crucero lanzados desde el aire, misiles de precisión de largo alcance lanzados desde buques rusos, todo esto aunado a las misiones que están realizando las fuerzas aeroespaciales rusas en todo el cielo ucraniano y que obviamente rechazan desde Kiev, bueno en Odessa se conocen de fuertes bombardeos allí en esta parte donde les he mencionado, específicamente dice el ministerio de la defensa de Rusia en un aeródromo o en un aeropuerto donde se resguardaban equipos occidentales, allí generó numerosos incendios en la zona y se desconoce aún a la hora que estamos grabando el video el número de o lesionados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron este lunes el distrito de Baluisky en la provincia rusa de Belgorod, informó el gobernador local, Vyacheslav Glapkov. El funcionario precisó que un proyectil cayó cerca de una escuela en la localidad de Chanakayevka y el impacto de la explosión rompió las ventanas, mientras una propiedad y una línea de transmisión eléctrica resultaron dañadas en la localidad de Biruch, en la ciudad de Baluiki, Los sistemas de defensa aérea derribaron un misil, los servicios operativos y el personal de las administraciones siguen inspeccionando los territorios. Entre tanto, el alcalde de la ciudad de Belgorod, Valentín Demidov, comunicó que todas las celebraciones del Día de la Victoria que se desarrollarán este 9 de mayo en el país se cancelaron por motivos de seguridad y harán todo lo que han planeado para el Día de la Victoria cuando la situación lo permita, señaló el funcionario, recalcando que en este momento no vale la pena arriesgarse. En las últimas horas se conoce que la Fuerza Aérea de Ucrania anunció oficialmente la intercepción de un misil hipersónico Kimsal, según la información de Pro. El comando ucraniano de la Fuerza Aérea confirmó los informes de la interceptación del misil hipersónico ruso Kh-47 Kinsal en la noche del 4 de mayo que se publicó previamente en varios medios ucranianos. Apareció una imagen en internet que muestran escombros similares a las partes de un misil ruso Kinsal y esto recuerda el caso de un misil ruso que ya cayó debido a fallas técnicas en territorio de Stavropol en septiembre del 2022 según lo que dice la publicación de Discover 24 después de la publicación inicial de la noticia sobre la interceptación de un misil hipersónico. El comando de la Fuerza Aérea de Ucrania inicialmente se negó a comentarlo. Esta información, sin embargo, días después, el comandante de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania Mikola Olenschuk y el presidente de la Fuerza Aérea de Ucrania Yuri Ignak confirmaron que un misil Kimsal había sido interceptado sobre Kiev por el Sistema de Defensa Aérea Estadounidense MIM-104 Patriot. La parte rusa aún no ha comentado oficialmente los datos del ejército ucraniano. Al mismo tiempo se desconocen si los misiles hipersónicos fueron realmente atacados en la noche de 4 de mayo. Según los expertos es poco probable que realmente se esté hablando de un misil Kimsal derribado por las fuerzas ucranianas dicen los editores militares debemos de reseñar es que el día 9 de mayo en moscú han extremado todas las medidas para la celebración del día de la victoria en, en medio del que se libra entre rusos y ucranianos, pero hay otras noticias que enmarcan una mayor relevancia informativa y tiene que ver con las advertencias fuertes que se han emitido recientemente por parte de un jefe de inteligencia militar de Kiev, que ha dicho en las últimas horas que seguirán eliminando a ciudadanos rusos en todo el mundo hasta la victoria completa de su país y estas palabras obviamente causó revuelo en Moscú, especialmente en el Kremlin. El portavoz presidencial Dmitry Peskov señaló las declaraciones como algo monstruoso y dice que el Kremlin condena estas afirmaciones del funcionario ucraniano, advirtiendo que desde el norte no deben de hacer caso omiso a este tipo de declaraciones. De otro lado, causa mucho ruido las palabras que emitió hace poco el vicepresidente del Consejo de Seguridad para la Federación. Estamos hablando de Dmitry Medvedev respecto al Día de la Victoria. Publicó este lunes en su cuenta de Twitter un mensaje de felicitación por el Día de la Victoria en Europa y recordó la gesta de los soldados soviéticos durante la segunda guerra mundial. Recuerda a los ciudadanos de los países que ahora luchan contra Rusia, más de un millón de soldados soviéticos sacrificaron sus vidas por la paz y la libertad frente al fascismo en Europa, expresó Medvedev. El alto funcionario detalló que 600 mil ciudadanos de la Unión Soviética perecieron liberando a Polonia del fascismo. 380 mil dieron su vida liberando a Checoslovaquia y Hungría, más de un millón a Alemania. En este contexto, el expresidente ruso lamentó la Europa actual y su cuálidos dirigentes que tienen muy poca memoria, según Medvedev, pero nosotros siempre recordaremos a los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro país erradicó el fascismo en 1945, no lo dude, en la Europa actual aplastaremos el espantoso neo de bandera tan apreciado por los herederos del tercer reich en la unión europea por la memoria de nuestros padres y abuelos feliz día de la victoria concluyó medvedev y tal parece que hay una puja por la fecha de estas celebraciones y por qué se los estoy diciendo pues lo común era celebrar los rusos y los ucranianos lo que era tradicional y ahora todo esto está cambiando y es lo que nos está mostrando ahora la realidad la celebración del día de la victoria de los soviéticos sobre la alemania nazi y esta muchos de ustedes conocen se realiza el 9 de mayo pero pero ahora se ha conocido nuevos cambios de cómo se celebra o se va a celebrar en Ucrania, es decir, seamos más concretos Zelensky ha pedido a la Rada Suprema que la celebración del día de la victoria se lleve a cabo un 8 de mayo día en el que ahora Ucrania celebra el día contra el nazismo, pero como lo decimos, esta fecha la celebraba Kiev en línea con Rusia y con gran parte de los estados exsoviéticos. Según TAS, el lunes el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky firmó un decreto sobre la celebración del día de Europa el 9 de mayo en el país. Esto fue lo que que dijo Por la presente se establece el día de Europa en Ucrania que se va a celebrar anualmente el 9 de mayo junto con los estados de la Unión Europea, dice el texto del decreto publicado en el sitio web del jefe del estado ucraniano. En el mensaje del video de Zelensky publicado en su canal de Telegram también indicó que a partir de mañana o a partir de este 9 de mayo se celebra anualmente el día de Europa. El 8 de mayo Zelensky, como se lo digo propone celebrar el día del recuerdo y la victoria sobre el nazismo de la segunda guerra mundial. Zelensky explicó que enviará a la Rada Suprema una ley proponiendo el 8 de mayo como el día del recuerdo de la victoria contra el nazismo en la segunda guerra mundial que fue desde 1949 a 1945 y de esta forma el presidente se estaría alineando o alineando a su país por todo el resto de los países europeos con todo el resto de los países europeos que celebran la victoria de los aliados contra el nazismo el 8 de mayo y ahora Ucrania celebrará el 9 de mayo pues esta fecha como siempre la han llamado en la antigua Unión Soviética y actualmente Rusia lo celebra como la gran guerra patria ahora lo van a celebrar como el día de Europa según Zelensky no va a permitir que ninguna nación sea propia de la victoria común de las naciones de la coalición anti Hitler y ojo a lo que están diciendo desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania respecto a lo que está pasando con las posiciones del grupo Wagner allí en Bakhmut. Ya saben ustedes que el líder Prigozhin, fundador del grupo de asalto ruso, habría enfurecido hace poco con los altos mandos militares rusos, con eh, Sergei Choigu, con Valery Gerasimov, por la falta de municiones y amenazó con retirarse de la ciudad estratégica de Bakhmut y allí en el Kremlin le solucionaron el tema a los Wagner. Incluso se habló de que pudiera tener la posibilidad de que el grupo Wagner eh, pudiera fusionarse con el grupo Ahmad que lidera Razam Kadyrov de ocupar las posiciones de los Wagner allí en Artiomox. Pero bueno, la información que tenemos es que bueno los Wagner continúan allí eh, de una forma aplastante contra las fuerzas ucranianas y la información es que desde la vicepresidencia del ministerio de la defensa han dicho que el ejército ruso estaría desviando gran cantidad de tropas rusas hacia Bakhmut con el fin de darle captura a la ciudad en vísperas del día de la victoria que se celebra el 9 de mayo en Rusia. Comentarios que han sido emitidos desde la vicepresidencia del ministerio de la defensa en cabeza de Ana Maliar. Así como también dijo la funcionaria que muchos integrantes de los Wagner se disponían a trasladarse de otras zonas donde luchaban con la SAFU a ir a apoyar a Bakhmut para las líneas rusas, pero allí el ejército sigue resistiendo las arremetidas aéreas rusas y dice la funcionaria que su país está preparando la contraofensiva. Hace mucho rato lo vienen anunciando y le da más tiempo así a los rusos para prepararse para la llegada de lo que hemos mencionado. Según la funcionaria tienen como objetivo hacer retroceder a las fuerzas rusas de los territorios ocupados, pero al parecer el objetivo de obtener a Bakhmut y retenerlo se ha vuelto simbólico para los dos bandos. Y atención a lo que está diciendo China, recientemente que a mi a la Unión Europea de tomar medidas contra el bloque en caso de imponer nuevas sanciones a empresas que venden tecnología y chips a Rusia. Así lo informó el portavoz de exteriores del dragón rojo Wang Wenbin. Wang Wenbin le ha dicho a Occidente que las relaciones con Moscú son justas y transparentes y que según el portavoz para Pekín es inaceptable la injerencia occidental. Ya se había informado anteriormente, la Unión Europea podría imponer sanciones a siete empresas de China debido a su gran comercio con Rusia. Según el funcionario, las empresas chinas fabrican chips con Componentes y tecnología made in China para el mundo. Rusia en las últimas horas dijo que puede suministrar armas a Palestina en respuesta a los suministros de radar israelíes a Ucrania. Israel, según esta información, comenzó a suministrar sistemas de radar RADA al ejército ucraniano para detectar y advertir sobre con misiles. Estos radares desarrollados por la empresa israelí Rada Electronic Industries puede dificultar significativamente la precisión de los ataques con misiles realizados por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Anteriormente ya los periodistas o editores militares de este diario habían informado que los primeros radares ya se entregaron a Ucrania. En total según la publicación, Ucrania debería recibir un lote de 16 radares Rada. El suministro de estos equipos requiere la aprobación del Ministerio de Defensa de Israel, lo que implica obtener el dicho permiso dada la entrega de los primeros radares al territorio ucraniano. Ante esta situación surge la duda, según los editores, del posible suministro de material de defensa por parte de Rusia a Palestina para ayudar al pueblo palestino a defenderse de posibles ataques del ejército de israel es probable según esta información que la federación esté considerando suministrar sistemas de radar o incluso sistemas de defensa aérea palestina para garantizar su seguridad este paso podría ser una respuesta al suministro de los radares a ucrania y demostrar el principio de igualdad y simetría en el tema de garantizar la seguridad de los países y pueblos sin embargo la parte rusa aún no ha hecho declaraciones oficiales al respecto dice avia.prox Saludo cordial para todos. Esta última semana se ha puesto el foco especial en el Tesoro en el Norte tras darse a conocer la crítica situación a la que se enfrenta el país norteamericano y que podría desencadenar en un colapso económico a nivel mundial. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Escuchen bien. La secretaria del Tesoro del Norte, estamos hablando de Janet Helen, ha enviado una carta urgente al Congreso advirtiendo que el gobierno federal podría quedarse sin dinero para cumplir sus obligaciones financieras hasta el próximo primero de junio, pero ahí no para todo esto amigo. Se suma la última decisión de el alza de tipos de interés que ha realizado la Fed esta semana y que ha suscitado todo tipo de especulaciones y discusiones entre importantes inversionistas como Bill Hackman quien asegura que de prolongarse en las subidas los problemas dentro del sistema bancario no van a terminar y podríamos llegar a crear un problema sistémico en la banca regional de Estados Unidos. Si se sigue acrecentando los problemas económicos para el norte y todo derivado de la puja por el nuevo reordenamiento geoeconómico mundial, estaríamos al borde de un colapso económico financiero según los expertos, Estados Unidos se enfrenta a dos críticas situaciones que podrían terminar con un colapso de un sistema financiero antes de pasar con la situación de crisis del sector bancario estadounidense y en el que se han incrementado los miedos de una nueva ola de quiebras tras la última decisión de la Fed también es bueno mirar un poco la información sobre la crítica situación financiera a la que se enfrenta el gobierno federal de Estados Unidos ahora mismo. La cuenta atrás está en marcha y el final se acerca. Si el Congreso de Estados Unidos no adopta alguna medida este mes, las consecuencias para la economía pueden ser tróficas, en palabras de la secretaria del Tesoro, Jen Helen. La funcionaria este lunes envió una carta a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes, urgiéndoles a que aprueben o que suspendan el techo de la deuda. Si no lo hacen, el gobierno federal podría quedarse sin dinero para cumplir con sus obligaciones tan pronto como llegue el primero de junio. Tras revisar los ingresos fiscales federales recientes, nuestra mejor estimación es que seremos incapaces de seguir satisfaciendo toda la obligación del gobierno a principios de junio y potencialmente ya el primero de junio si el congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de esta fecha aquí es bueno decir qué significa el techo de la deuda para aclarar un poco el panorama sobre lo que estamos hablando y eso tiene que ver con el límite de deuda es decir la cantidad máxima de dinero que el gobierno puede pedir prestado si no llega a un acuerdo las consecuencias podrían ser desastrosas pérdida de la confianza en la economía aumento de los costos de préstamo y lo peor de todo una posibilidad suspensión del pago de la deuda esta situación ya ocurrió en 2011 cuando el norte perdió su calificación crediticia triple esta situación extrema no es la primera vez que ocurre históricamente para el país potencia mundial del norte siempre ha terminado aumentando los límites del techo de la deuda no obstante muchos expertos apuntan de que estas medidas no son para nada sostenibles ya que provocan que la economía estadounidense pueda sufrir una una crisis de deuda sin precedentes y prefieren que se opte por el recorte de gastos. Ahora mismo la deuda del de país que dirige Joe Biden ha alcanzado su límite máximo histórico que se sitúa por encima de los 30 billones de dólares en el caso de que el Congreso no logre elevar o suspender el techo de la deuda y el gobierno de Estados Unidos se acerque a un impago de su deuda. Los inversores pueden perder la confianza en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones. Esto provocará un aumento del riesgo asociado con la deuda del gobierno norteamericano, lo que a su vez podría resultar en mayores costes para la financiación de Estados Unidos esta crisis a la que está abocada el gobierno demócrata e influye mucho los temas inflacionarios derivados por las sanciones al gobierno de Moscú por su invasión u operación militar en Ucrania el norte debería de pensar un poco más en hacer recortes especiales sobre sus gastos para evitar un impago de la deuda, ¿Qué creen ustedes amigos, déjenme ver sus comentarios y vamos a avanzar un poco más con este tema que nos parece bastante interesante respecto a lo que ha dicho Janet Helen, expertos hablan que se pueden barajar diversas soluciones adicionales al elevar el techo de la deuda como por ejemplo emitir una deuda con un valor nominal bajo pero con intereses altos o incluso se habla de que se podría crear una moneda multimillonaria por valor de un trillón de dólares sin embargo todas estas alternativas tienen sus propios riesgos y desafíos dicho por expertos en temas económicos. El Tesoro ha suspendido la emisión de valores para estados y municipios. Lo que afecta a la gestión de sus finanzas, este es un costo adicional que ya están pagando los ciudadanos de Estados Unidos por esta crisis. La crisis del techo de deuda. En Estados Unidos es una situación que preocupa mucho a los analistas porque esto podría colocar en riesgo no solo su economía, sino también la estabilidad financiera mundial y sobre todo en un entorno donde esta misma semana la Reserva Federal ha comunicado su decisión de elevar las tasas de interés un 0,25% y elevando los tipos de interés hasta el 5,25%, lo que conforma la subida más agresiva de los últimos 40 años. Pero este tema, miremoslo de esta forma, amigos, porque la relación entre el techo de la deuda y los tipos de interés es directa. Cuando los tipos de interés aumentan, el costo de endeudamiento para el gobierno, las empresas y los consumidores también aumenta. Pero a decir verdad, esto puede tener efectos negativos en la economía como una de desaceleración en el crecimiento económico y también un aumento en el desempleo y una reducción en la inversión, sin embargo los problemas no quedan aquí y es que el aumento de las tasas de interés estaría provocando un terremoto dentro de los depósitos de los bancos regionales, los cuales están sufriendo reembolsos sin precedentes ya que depositantes o los depositantes en el norte tras la quiebra de diferentes entidades bancarias estarían buscando alternativas más rentables y seguras por ejemplo, están mirando mucho lo que pasó con el Silicon Valley, eh, pues esto ha derivado en la desconfianza por parte de los mismos usuarios, provocando enormes problemas de liquidez a los bancos regionales que tienen parte de estos depósitos invertidos en activos muy ilíquidos y de largo plazo. Uno de los mayores expertos y críticos al mismo tiempo de lo que está ocurriendo dentro del sistema bancario regional de Estados Unidos es Bill Hagman, que es muy activo en los pronunciamientos sobre los temas económicos. Que nos parece importante un poco su teoría respecto a esta crisis que afronta el país norteamericano, quien hace pocos días advirtió de los riesgos que podría suponer para los depósitos de los bancos una nueva subida de tipos de interés y recomendaba parar ya esto para evitar una oleada de quiebras. Además, esta misma semana Bill Hagman publicó otro tuit donde enfatizaba a la FED y al tesoro estadounidense lo que estaba ocurriendo en los bancos regionales y concluía en uno de sus tuits con. Nos estamos quedando sin tiempo para solucionar este problema. Cuántas quiebras bancarias, innecesarias por demás, debemos observar antes de que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, el Tesoro estadounidense y nuestro gobierno se despierten. Esta misma semana quebraba otro banco el First Republican Bank, que provocaba la segunda mayor quiebra de la historia bancaria de Estados Unidos. Los depósitos del banco fueron adquiridos por el gigante JP Morgan. Sin embargo, esta quiebra ha provocado un increíble aumento en el miedo de los depositantes del resto de los bancos regionales, que junto con la última decisión de tipo de interés de la FED ha provocado que el ETF de los bancos regionales corrija más de un 12% tan solo el pasado jueves. Además, ahora mismo el miedo de una nueva quiebra bancaria se centra en PacWest, con Corporation, quien ha corregido más de un 60% y podría implicar otra nueva quiebra dentro del sistema bancario regional. Están viendo cómo está de patas arriba la situación económica y financiera. Está el rojo vivo allí en la potencia mundial y con un gran desafío en la forma en que se está desarrollando o se quiere imponer el nuevo orden económico a la par con el nuevo orden geopolítico mundial que quiere o que está promoviendo Rusia y China a través de los BRICS. Probablemente la situación del techo de deuda quedará solventada en las próximas semanas como apunta la mayoría de los expertos, sin embargo el problema dentro del sector financiero regional es muy serio y podríamos ver más quiebras como lo está apuntando el economista Bill Hackman. Ante esta situación Hackman plantea dos sencillas soluciones que podrían terminar con la crisis dentro del sistema financiero regional. La primera sería que la corporación federal de seguros de depósitos garantizasen todos los depósitos de los clientes de la banca regional por encima de los límites de 250 mil dólares y la segunda que la FED comenzase a relajar ya los tipos de interés para aliviar la presión sobre los depósitos de los usuarios. Según este artículo dice que se está considerando otras variables que serían riesgosas en la economía ahora mismo, por ejemplo, como la inflación es lo que está recomendando el economista lo que quiere decir es que en estos momentos la situación económica que está pasando eh, el gobierno de joe biden no es muy buena y por eso jenna helen lo está advirtiendo que de no elevarse el techo de la deuda por parte de los congresistas para aprobarla al gobierno norteamericano se podría quedar el gobierno exactamente el primero de junio sin dinero es lo que ha dicho la jefa de el tesoro estadounidense dejamos hasta aquí este información muchísimas gracias a ustedes por su audiencia los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas si son nuevos en nuestro canal a que activen su suscripción y también los invitamos si creen que este contenido es relevante nos ayuda a la cobertura con la manito arriba gracias a toda la gente que nos ven a través de noticias internacionales mundo un abrazo para todos dios los bendiga nos vemos en el próximo video con más información